Buscador, búsqueda sencilla. Buscador es la herramienta que permite consultar la mayoría de los recursos que dispone la Biblioteca de la Universidad de Alcalá. Busca en toda la colección o por determinadas colecciones: colección impresa y audiovisual, colección electrónica y repositorio EBUA. Al buscar en todo, estamos buscando recursos bibliográficos de la biblioteca, tanto físicos como electrónicos. En colección impresa y audiovisual solo buscamos recursos físicos de la biblioteca y en colección electrónica buscamos recursos bibliográficos con acceso electrónico. Para realizar una búsqueda sencilla introducimos un término, por ejemplo, diabetes. Pulsamos en todo que es la opción que nos viene por defecto y pulsamos en la lupa de búsqueda. Accedemos a una lista de resultados donde podemos encontrar tanto libros electrónicos como referencias de libros en papel, artículos de revistas electrónicas etc. Los resultados aparecen ordenados por un criterio de relevancia, pero también se pueden ordenar por fecha, autor o título. El icono de la izquierda junto a cada registro identifica el tipo de documento obtenido: libro, artículo, revista. En la lista de resultados resalta en color amarillo el término o términos empleados en la búsqueda. También obtenemos información sobre la disponibilidad Texto completo disponible, disponible en Biblioteca D... Según el tipo de documento, obtendremos más información sobre dónde se encuentra físicamente o el texto completo del mismo si tenemos la versión electrónica. Con los filtros que aparecen a la derecha, podemos refinar la búsqueda a un tipo de recurso, materia, fecha, idioma... Para avanzar en la visualización de resultados, hay que pulsar Cargar más resultados o pinchar la flecha debajo del número de la página. Para realizar una búsqueda combinando varios términos es necesario utilizar los operadores booleanos. Para más información consulte el videotutorial Operadores booleanos. También puede consultar la guía de uso o pregunta a su bibliotecario.